Bom dia, Robson. Amigo, tantos. Daniel, ta, Daniel grande Daniel, hey. bien vindo, Me alegro, Daniel. Pesca bello. recreativa embarcada, Capitão Robinho, Lara, a suas ordens. Hoje vamos a hacer una pesca exclusiva, una pesca recreativa. ¿no? Boa para niños, para mujeres, para velhos. Para, para... todos.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 en el Caribe. ¿Dónde las cosas? Papá, ¡chistadísimo! ¡Todo! ¡Vamos a la pesca! Pescaria. Hemos una colonias de pescadores. Los barcos de madera, todos con afueras para personas correr. Ah, esto. Oh. Es una colonia de <ríe> pescadores que mora aquí ah, en la costa norte. Cajas de pasillos, las barritas. Hay unas personas vaciadas Vamos está. Pasar lá pelos ¿Eh? a pasar por los piratas Los piratas es una familia que está tiene aquí Tienen diversos lados de los piratas eh, ¿La playa es propia o impropia acá? ah ¿El agua es propia? Ah, no, no, no ¿Impropia? No La propia es la buena porque aquí hay entrada Água no bar vai fazer a curva depois. Então, aqui a água está sempre. É. Vamos usar um, um, um chicote, como chamamos aqui em Brasil Chicote? É lá, não sei como chama. Na ponteira, né? Aqui é com aula, Gabriel. É? É pesca com aula agora. Vamos usar um na ponteira. Com dois azotes. Ah, mira. É. Com dois azotes cortica la brazolada. una línea simple de dos anzuelos somos de 40 gramos todo no acero viste si sí. se la asegura ahí mira la línea fácil va a hacer acá para la plumada al fondo se pesca con plumada al fondo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 Ela já está cortada e preparada junto para, junto para a pesca. Você vai usar um pedaço de camada para cada pesca. Coloca-se como você coloca na minhoca, que não sei como chama lá. Camarão. É, é o camarão que você coloca. Dá para o anzol, né? Uma, uma, uma, não briga chamar lombriga camarão você coloca aqui está um pouco curvulado un pulpo Man, mirá mira un pulpo que lindo un pulpo que lindo un pulpo bueno, buen comienzo ya tenemos para el vermú A ver, dale de la patita eh. Fato. Te vuelta, te vuelta. Te ¿Qué, bien, ¿Qué vendría a ser ese? Un carapicú. carapicú. Muy bueno, olle vale para sí. acá, cámara <risa> La, cara, la cara. pescadora, Ahí. muy bien. Date vuelta para la cámara madre. Es un, un carapicú. Muy rico sí. también, con mucha carne. Es muy rico. Sí. ¿En la costa? No, no tiene espina. Una, ah. el parece, un, acá, ¿eh? ajá. parece un besuito. Se pega acá, se pega por la pasta. ¿eh? Pega a fibra ah. daquela pança Faz o marapá Só que eu faço Não problema Saca é a franceira Vai com Eu tomei sempre com 70, né? Vai com 70 <risos> Semana passada foi... <risos> Semana passada foi 400 pontos <risos> <risos>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 ¿Qué es ese? Bocanero. Bocanero. Muy, muy. La carne, muy rica. Muy buena. Ronca también, va a roncar. Una roncador. Ronca. <risa> Gabriel. ¿Ese es por Perita, una borriqueta. La peterra, ¿no? Papaterra, le dice sí. La Perita, ¿eh? la de allá. La borriqueta perita. Ja. Linda, ¿eh? Sí. Toda carne esa. ¡Wow! Muy buena. Llega la cabeza. Eso. No hay espinas, ni dientes. Esa es tranquilo. Ahí está la ruina de la corte.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 Ahora lo seguimos, ¿estamos sí. animados? Sí No, no, no, no Hoy se lo tiene de este señor ¿Quién está? como carnal de caras de puta perita, oh, perita Ver una perita linda muy linda quer sacar o no, saco no. saco yo, está bien Primeiro filme, as fotos, ok? olha Vamos sacá-la. Bonita, ó. É. a Aí, Muito linda, Molinha, né, ¿La gorriqueta? Ajá. Pero el color me gusta. Mm. Opa. Escapó. Eh. ¿Cuál es Eh. Es? Porco. <risa> Eso. Dame, dame, dame el teléfono que te saque la foto. Dame, dame, dame el teléfono. Eh, segura acá, segura acá para las para muy buen El porco, es muy bonito. Pítanos, eh? Pinchemos, Pinchemos, peyote, chancho. Pinchemos. Pinchemos. Pinchemos. Pinchemos Mas muy, muy muita carne. Olhos azuis. Olhos azuis. Olhos, olhos azuis. Los dentes. Pinchemos. Pinchemos. Eh? mas não ataca, não merda, né? então para sacar só saca fácil né? parece uma piranha e uma carne muito rica uma carne muito rica olhos verdes e azuis lindo, lindo peixe. pibe lindo, peixe. Para o cumpleaños temos uma campeã campeona uma boca negra uma lindo. campeã Linda. Linda. dos tipos muito, muito linda campeona Un negra <risa> que ronca <risa> Sí. tienen